Hola, mi nombre es Romina Domínguez y soy alumna del Profesorado de Artes Visuales del Instituto de Formación Docente Continua. El profesor a cargo de la materia Alfabetización Digital es Carlos Aníbal Fernández. En este video voy a estar desarrollando el capítulo 4, ¿Cómo aprovechar la biblioteca universitaria? Los tópicos que voy a desarrollar del índice son la biblioteca, centro de recursos, contenidos científicos digitales de pago, Acceso a contenidos desde fuera del campus, buscador de recursos o metabuscador, catálogo de la biblioteca y bibliografías recomendadas. La biblioteca, centro de recursos. La biblioteca es un centro de recursos de información cualificada, pero todas las bibliotecas no son idénticas, sino que comparten elementos en común que son presentados de forma distinta. Contenidos científicos digitales de pago. En Internet se publican online contenidos y documentos científicos por los que hay que pagar para su lectura, consulta o descarga. Estos archivos son invisibles en los buscadores convencionales. La biblioteca de tu universidad paga para que estos archivos sean visibles dentro de la red del campus. Acceso a contenidos desde fuera del campus. Este acceso se lleva a cabo con sistemas de acceso remoto, de conexión externa a recursos electrónicos, de red privada virtual. Buscador de recursos o metabuscador Muchas bibliotecas universitarias cuentan con un buscador de recursos de información aunque en cada institución funcionan de manera similar es decir, que presenta los siguientes rasgos en común Es una herramienta de búsqueda específica, global y única rastrea documentación procedente de diversas bases de datos y fuentes de información Permite encontrar contenidos muy variados, digitales e impresos y también actúa como un super buscador general. Catálogo de la biblioteca El catálogo es un tipo de base especial donde se puede buscar qué documentos científicos tiene la biblioteca. Muestra cómo son esos documentos electrónicos o impresos como libros o videos, etcétera, dónde están depositados o ubicados en qué lugar de las estanterías, etcétera, cómo se accede a ellos si son ediciones online, por ejemplo. Informa de si están disponibles o prestados, permite hacer reservas y renovaciones, etc. Los catálogos no profundizan ni abarcan tanto como para permitir que se busque por los contenidos o partes de los documentos principales, como capítulos en los libros, etc. Bibliografías recomendadas Acá les adjunté un video del catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá. Conclusión, la biblioteca digital funciona como centro de información, actúa también como un superbuscador de documentos científicos, contiene catálogos como herramientas de búsqueda, son archivos accesibles, gratuitos y pagos, y también puedes acceder desde cualquier lugar. Fuentes de consulta, bibliografía Martínez Luis Javier, Cómo usar y buscar información científica, guía para estudiantes universitarios, capítulo 4. Webografía, YouTube, catálogo, bibliografías recomendadas.